¿Y viste el Xbox Game Pass Ultimate que tiene el Flight Simulator? Ah, no. No sabía nada. ¿Pero qué? ¿Está bueno? Está buenísimo. O sea, es muy real. Bueno, ya sé, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué? ¿Cómo te explico? Eh, te muestro, Mira. Mirá lo que es la cabina. El mundo está creado totalmente, literal. Entonces, lo que pasa es que podés ir a cualquier lado. También puedes controlar el clima, la temperatura, las nubes... Che, eh, bancamos un toque, ¿eh? Estamos no, si y caballero está a su comandante, por favor regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. En unos instantes abandonaremos esta nube que se nos ha presentado inesperadamente Muchas gracias. ¿Viste? Está bueno, pero la, O sea, el avión lo dejaste solo ahora. Ah, pero es un juego. Pero, aterrizalo, chavón, la gente. Ya está sola, está La gente.